Nunca llores por haberlo dado todo. Ese que no valoró, te recordará cuando le fallen. Eres una persona que vales la pena, porque luchas un día y el otro, y el otro, y no te cansas de darlo todo por la persona que amas. Lo que hace valoroso a un individuo no es la falta de miedo, es la capacidad de sobreponerse para alcanzar sus metas y propósitos. Por muy agobiante que pueda ser, eso es lo que convierte a una persona en un luchador nato, no porque vaya enfrentándose con alguien, se cruce su camino, sino porque es capaz de vencer los obstáculos más grandes, utilizando tanto su ingenio como su fuerza interna. Eso es lo que hace que una persona valga la pena, lo que es más, una persona sí es mucho más que solo la pena. Vales mucho, vales porque no te rindes, vales porque te esfuerzas día a día, no solamente para conseguir tu felicidad propia sino también para hacer feliz a la persona que amas. Eres capaz de darlo todo por esa persona, se notan tus acciones y eso te hace alguien escaso y muy valioso. Pero lo más importante es que cuando alguien te lastima, no le pagas con la misma moneda. Tú eres alguien inteligente y con conciencia, sabes que de nada sirve lastimar a quien te lastima. Sabes aceptar las cosas malas y devolver una sonrisa apartándote de esa dañina situación Mientras te enfocas al mismo tiempo en usar tu energía para complacer a la persona amada. Recuerda que puedes darlo todo con una sonrisa y recuperarlo todo con una lágrima. La sonrisa siempre otorga, es una condición natural. Al sonreír transmitimos alegría, felicidad, buenos sentimientos, mientras que al llorar se puede desarmar esa felicidad en tan solo un instante. Esto es algo que debes de tener muy claro ya que las sonrisas y lágrimas verdaderas no se le pueden dar a cualquiera. Tú eres la clase de mujer que lo da todo con tal de ver sonreír al otro. Eres un verdadero unicornio, una rareza de la naturaleza, una criatura mitológica que se creía inexistente. ¿No crees que sea cierto? Pues sí lo es. Lo es porque en la actualidad conseguir a alguien con un corazón tan noble como el tuyo es casi imposible. Eso para muchos ya quedó como un mito y se conforman con alguien que los quiera de a medias y que muy poco les importa el bienestar de la otra persona. Por eso es que tú eres diferente, tú velas por los demás, ofreces cariño, comprensión, ternura y al mismo tiempo tienes la autoridad suficiente como para mantener a alguien en el camino del bien. Por estas razones eres un unicornio, tus esfuerzos y energía tienen un solo destino, ver bien a tu pareja, ya que sabes que la pareja dice mucho de ti misma y al tener amor propio tienes amor para regalar. Nunca se puede tener la certeza de que una relación será duradera o que recibirás el mismo amor y respeto que ofrezcas. Una relación es una aventura a la que se entra con los ojos vendados y el corazón en las manos como guía del camino. Es cierto que a veces esa guía se equivoca y terminan dolidos, pero eso es parte de la vida, nos caemos y nos levantamos más fuertes y más sabios, listos para más. Pocos son los privilegiados que aceptan este concepto, que se entregan a vivir las situaciones ofreciendo su mejor disposición. Después de todo nadie quiere salir herido. Pero es ese mismo miedo al dolor el que te puede paralizar por completo, evitando así que disfrutes de la máxima felicidad y de la realización de la persona como un ser humano completo. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si después de darlo todo quedas herida? La respuesta a esta pregunta es muy simple, una vez en el piso puedes decidir entre dos opciones muy claras, la primera quedarte ahí en el suelo llorando y lamentándote por tu infortunado encuentro con el destino al cual solamente te trajo sufrimiento y desengaño. La segunda, puedes levantarte con la frente en alto sin derramar lágrimas por alguien que no vale la pena, sin sentir tristeza porque una persona se fue de tu lado, sintiéndote aliviada de que eres libre una vez más, de que no tienes que darle explicaciones a nadie, feliz porque entiendes que al irse, esa persona te hizo el favor más grande del mundo, te dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Dicho comienzo puede ser de la manera en que tú creas más conveniente. Puedes reinventarte como persona, mejorando los aspectos de ti misma que no te hagan sentir bien. Dichos aspectos pueden ser tanto físicos como internos. Puedes mejorar y encontrar a alguien que de verdad esté a tu altura, alguien que no te haga llorar, sino que te ponga en un pedestal y te dé el amor que tanto te mereces. No nubles tu mente tratando de buscar venganza, ya que esto solamente llenará tu corazón de nubes negras las cuales no dejarán que se vea la hermosa persona que eres y solamente te traerán dolor y sufrimiento a lo largo plazo. No guardes rencor, solamente piensa que en algún momento, cuando menos se lo espera, alguien le fallará a esa persona y solo pensará en ti, quien como fue tan torpe para perderte. La vida se encargará de colocarle en su lugar, pues el tiempo, justo maestro, no pasa en vano y cuando menos lo esperamos, nos demuestra lo que hemos podido tener, no que tuvimos y no supimos valorar. Y nos enseña la lección más grande en la vida, la importancia de la humildad, de la confianza y de la fidelidad. Llorar por alguien que no te valoras como llorar sobre la leche derramada. No hay nada que puedas hacer. Ya es cosa del pasado y como tal, debes dejarle ir, avanzar sin rencores y brillar como siempre lo has hecho. Gracias Marco. No, nunca llores por haberlo dado todo esa persona que no te valoró te recordará cuando le fallen esto es así eres alguien que vale mucho la pena y no creas el mundo y sus karmas da muchas vueltas no te imaginas la cantidad de rechazo que puede llegar a sentir una persona en un futuro cuando éste falle cuando se dé cuenta de lo que realmente valías y tú pues simplemente eres tan humilde que no te das cuenta es que esto es así tú te debes ir a un espejo y mirarte amiga darte cuenta de lo mucho que vales y lo poco valorada que fuiste sin razón porque simplemente tú puedes esperar que las personas te quieran o te valoren tanto como tú lo haces con ellas pero es que nosotros a veces no podemos recibir lo que damos, o no lo hacemos nunca. Sin razón aparente, simplemente esto ocurre y ya. Pero no te preocupes. Las cosas buenas están hechas para personas buenas. Y si tú te consideras una buena persona, ten en cuenta que todo lo bonito va a ocurrir contigo. Si suceden diferentes problemas en tu vida, ten en cuenta ten en cuenta que todo es una enseñanza todo es una prueba y que después se retribuirá positivamente todo lo negativo que te esté sucediendo siempre y cuando afrontes y pongas en las manos de dios todas estas circunstancias el mundo es muy cambiante no es nada estable eso ya lo sabemos de memoria nos lo sabemos a partir de allí es donde debes darte tu posición, darte tu lugar y seguir luchando en todo este camino tan interesante, en todo esto que está ocurriendo en el mundo para que te des tu posición y no ocurra nunca nada malo alrededor de nosotros. Recuerda que puedes darlo todo con una sonrisa y recuperarlo todo con una lágrima. No tiene sentido, pero así funcionan las cosas en el mundo. Yo no quiero que tú como persona simplemente estés allí, devastado o devastada, por alguien que no valió la pena, por alguien que no te valora alguien que simplemente no le importas que está allí sobrellevando contigo una relación porque sí no te valora amiga no te valora amigo no entiendo qué haces allí metido y enfrascado en algo que realmente no vale la pena deberías hacer todo lo contrario buscar la manera de sobrellevar las cosas y valorarte a tal punto de que no esperes nada de nadie sino que simplemente seas tú con el resto del mundo y luchando por ti porque nadie te valora eres tú la persona más importante en tu vida propia así que no te preocupes todos nos damos cuenta de eso al parecer la única persona que no se da cuenta de eso eres tú yo soy ricardo niño y yo por ahora me despido acá en V-Lifers, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión, acá en nuestro canal. Te pido que por favor, te des la posición que tienes que, mereces todo lo bonito de este mundo. Amén.